¡Hey! Bienvenidos a Mes. yo soy Messi. En este video te voy a mostrar todos mis concealers así. Si eres morenita, trigueñita como yo, y andas buscando un color de concealer, lo vas a pedir online y no sabes qué color pedirte para que más o menos te puedas guiar de los que yo tengo. Los voy a poner por aquí y vas a poder compararlos. Comencemos por Art Deco Wear Concealer Waterproof en el color 18, Soft Peach. Y a mí me gustan los concealers un poquito claros. Hay muchas personas que usan los concealers casi del mismo color de la base. Yo no. A mí me gustan bastante claritos. Este es el Tarte Shape Tape Concealer en el color Light Medium Honey. El de Art Deco es un concealer muy suavecito, no es de alta cobertura. El de Tarte es un concealer de alta cobertura, es muy bueno y es un poquito seco. Si hay la piel muy seca por aquí, tal vez no sea el concealer mejor para ti. En ese caso, tal vez lo mejor para ti sea los concealers de LA Girl que son muy cremosos y humectantes. Este es Pure Beige. De LA Girl también tengo aquí el Creamy Beige. El cual también es un buen color para mí. Aquí tengo el nuevo concealer de Makeup Revolution. Conceal and Define. Y este es el color C6. Que es muy clarito para mí. Pero yo lo pongo a funcionar. En realidad. No se ve mal cuando lo uso. Fíjense que es... Solo una gotita más claro que el de Tarte que tengo. Solo para comparar, ya que el, este concealer de Art Deco tiene un subtono bien rosadito. Les voy a mostrar cómo se ve al lado de mi corrector peachy de LA Girl que no se debe usar como concealer, sino debajo de la base para corregir los tonos marrones. Yo lo uso siempre en mis ojeras. Y miren qué rosado es. Es muy diferente. Tengo por aquí esta... Nueva paletita de Catrice, es una paleta de concealer que se llama All Around Concealer Palette, Concealer y Correctores, y tiene tres tonos y se los voy a mostrar los tres. Voy a empezar por el más clarito, el segundo más clarito y el tercer más clarito, más oscurito. Este viene siendo un buen color, pero también tira hacia lo rosado. Esta paleta de contornos y concealers de Flor Mar. Y les voy a mostrar cómo se ve este concealer. Es un buen color. No sé por qué no lo uso más. Y aquí están. Espero que les haya servido de algo para aquellas que andan buscando un concealer y son personas así indiecitas. La mayoría son tal vez muy claros para mí pero es que a mí me gustaba así. Bueno, si te gustó el video, regálame un like y suscríbete a Classiness Y si te veo en el próximo video. Chao.